En hiperlimpieza contamos con un catálogo de bolsas multiusos, fabricadas en polietileno, con una lámina de polipropileno y otra de copolímero, lo que las hace altamente resistentes al desgarre y al pinzamiento. Pueden llenarse de todo tipo de líquidos. Se caracterizan en primer lugar por contar con un asa para transportarlas fácilmente. Se incluye un tapón de color blanco roscado para garantizar la seguridad de su contenido, así como un tubo de plástico de color negro con rosca, para poder introducir el contenido desde un embudo u otros contenedores. Estas bolsas están altamente recomendadas para gasolineras, estaciones de servicio, industrias química, alimentaria o sanitaria.